Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas de nuevo a Rincón de Rose. Hoy les quiero traer una nueva propuesta. Vamos a hacer un botón ovalado. Miren, en moza silla número 11. Miren, este es el botón. Yo voy a usar esto como soporte para, y para que me dé la, el diámetro y la facilidad de poner un botón. Este, este video me lo han pedido varias veces. Y, va, y esta es la oportunidad para poder hacerlo este es un botón ovalado como les le expliqué anteriormente en MosaSilla, los materiales como vamos si a utilizar van a ser muy pocos mi recomendación para hacer este botón es usar el hilo slon miren como ustedes lo pueden ver y usar el hilo slon como les recomendé para hacer este botón no tomar mucho hilo para, y después se puede sustituir otra vez para que el hilo no se le abra y si vamos y como van a trabajar con ese hilo les recomiendo utilizar siempre el hilo del mismo color de la silla. o sea que el, el mismo que el color sea muy parecido a la moza para para cuando estemos trabajando miren que la diferencia que el hilo no se le note por completo verdad esta es mi recomendación los pasos de eso van a ser repetitivos todos, quizás en alguna parte varíe, vamos a utilizar solamente la silla número 11 y vamos a utilizar muy eh, muy pocos materiales, yo espero que este video le, le, le guste y le ayude a muchas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y todas las chicas de la comunidad, gracias a todas por el apoyo, ya saben suscríbanse al canal, denle un dedito para arriba y compartan nuestros videos. Bien chicas, entonces para empezar, para empezar le voy a enumerar los materiales que le comenté anteriormente. Miren, siempre le he hablado de este hilo que es especialmente para trabajar con bisutería, o sea con las mozasillas y para embroidery. Aquí está el hilo Sloan. Y yo lo que voy a hacer es que no voy a utilizar el hilo Sloan, voy a utilizar el hilo NIMON, este hilo. El, el, el limón, voy a utilizar este y en color blanco para que ustedes puedan ver la diferencia y puedan ver por dónde pasa nuestro hilo entonces aquí yo tengo un botón o un cabuchón de forma ovalada este botón mide 18 milímetros es en acrílico como ustedes lo pueden ver y vamos a utilizar mozasillas del número 11 del color de su preferencia aquí están las pinzas aquí están las pinzas y la tijera Y yo voy a utilizar este, este botón se lleva mucho hilo se lleva alrededor como de dos yardas de hilo pero yo voy a utilizar aquí una yarda solamente para, para hacer la primera parte para que ustedes puedan verlo ¿verdad? porque es como le digo no pueden utilizar mucho hilo pa, porque vamos a atravesar muchas veces las mozasillas. y puede ser que nuestro hilo se no abra. Entonces, nuestro primer paso será tomar seis mozasillas. Vamos a utilizar seis mozasillas. Ese es nuestro primer paso. Miren aquí donde está. Voy a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Para que ustedes lo puedan ver bien. Porque las mozasillas son número 11 y son pequeñas. Y voy a utilizar mucho mis manos. O se van a ver muchos mis manos. Espero que ustedes lo puedan apreciar. Y, hacer, y vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan entender muy bien. Entonces, a esto yo le voy a dar la vuelta. Y vamos a hacer un solo nudito muy bien apretado. Yo le voy a dar la vuelta. O sea, le estoy dando la vuelta. Parece pues que el hilo se me salió por otro lado. Miren, aquí le estoy dando la vuelta lo voy a llevar hasta abajo así. y le voy a hacer un, un solo y ese solo yo lo voy a apretar muy fuerte ¿no? ¿Por qué? porque vamos a pasar a través de las mozasillas y no queremos que el nudo siguiente o el tercero o el segundo nudo no tape la mozasilla entonces vamos a dejar ese exceso de hilo ahí mientras tanto y vamos a tomar la mozasilla así. Vamos a tomar nuestra mozacilla. Ahora lo que vamos a hacer, nuestro siguiente paso es tomar dos mozacillas. Porque lo que vamos a hacer es agrandar nuestro botón. Miren, empezamos con seis. Entonces yo me voy a devolver por la mozasilla Por esa mozacilla tomando dos mozacillas. Voy a tomar esa me esta y me voy a pasar a la siguiente, a esta. es lo que estoy haciendo voy a acomodar mis dos musacillas, ven que me queda me queda una. Pero ahí. por favor, no haga bulla. Entonces voy a tomar dos musacillas y voy a pasarme por la siguiente musacilla miren donde sale mi hilo le vamos a entrar de forma contraria contraria al hilo miren y salgo en la siguiente halo y acomodo mis musacillas ahora de esta forma, ya que nuestro hilo está asegurado, yo voy a cortar ese exceso de hilo para que no nos siga confundiendo, ¿verdad? Vamos a cortarlo. Okay. Y eso será nuestro primer, nuestro segundo paso. Vamos a colocar dos mozasillas. Miren, a través, miren, bordeando la otra y saliendo a otra. esto lo vamos a hacer hasta completar y para esa para esa vuelta tendremos que te, tenemos que tener 12 mozasillas si nos ayuda entonces nos dejamos llevar nos ponemos así si no podemos entrar a la primera entramos por una cosa así y luego salimos a la otra Bien. Siempre acomodando nuestra moza silla, miren. Como ustedes pueden ver, nos falta una sola. ¿Ven? Y aquí vamos a tomar dos moza nuevamente. Recuerden lo que le dije, los pasos de esto, eh, de este botón todos se repiten. Ahora, yo voy a pasar por las 12 moza que acabamos de poner. Todo esto lo vamos a recorrer. Por eso es que le digo que utilizamos casi dos yardas de hilo. Estoy pasando todas las mozasillas, así, la toda. y utilicé este hilo en color blanco para que ustedes lo puedan ver, Pueden ver puedan ver lo que yo estoy haciendo. Aquí están repasadas las dos mozasillas, yo lo que voy a hacer es apretar un poquito. Miren, jalamos un poquito. Voy a pasarme otra vez por tres. Perdón, para asegurarla bien. Miren. Y aquí está nuestro segundo paso formado. Miren. ¿Ven? Queda como en forma de una copita. Y miren esto. ¿Ven? Estamos haciendo como la parte de arriba. ¿Pueden verla? Pues, miren aquí donde está. Esta yo la hice de 8, pero si la hacen de 8, lo que tienen que hacer es la segunda, eh, el segundo aquí, esta parte de aquí, es simplemente poner una, para que ella grande. Pero esta de 6 es la que ya mayormente hacemos. Ok, entonces nuestro tercer paso será tomar, vamos a seguir agrandando nuestro botón, ¿verdad? Ah, miren estamos aquí de este lado vamos a pasar del lado contrario donde sale nuestro hilo y tomamos dos mozasillas. miren siempre tomando dos al principio okay. acomodamos y esta vez tomamos una mozasilla. ahora nuestra secuencia será nuestra secuencia será Dos mozasillas y una mozasilla. Okay. Seguimos. Tomamos dos mozasillas nuevamente. Acomodamos esta que pusimos, la número uno, esta, de una. Y pasamos del lado contrario, de donde sale el hilo, tomamos la mozasilla siguiente y seguimos acomodando Esta es, va a ser nuestra secuencia este viene siendo el paso número 3 hasta completar la vuelta la vuelta por completo okay. siempre acomodando nuestro hilo y la mozasilla y alando un poquito entonces yo le voy a dar la vuelta por completo y nos vemos cuando estemos aquí Miren, aquí ya estoy casi terminando de completar la vuelta. Vamos a poner dos, ¿ven? Recuerden, nuestro principio fue de 2 ¿verdad? Pero terminamos en uno. ¿Ven? Aquí terminamos de dar la vuelta, de poner las musacillas Ahora de donde sale nuestro hilo, ¿verdad? en vez de coger para allá, para darle la vuelta, tenemos que entrar de for siempre trabajando hacia la derecha. Yo voy a entrar por las dos primeras musasillas que acabo de poner. Y a esto se le va a dar la vuelta por completo, nuevamente. Como hicimos al principio, sí. Este paso se va a repetir desde el inicio hasta, hasta el final de... Hasta el final. De esta forma. Siempre vamos a ir midiendo nuestro botón cada vez que terminemos de dar la vuelta. Miren, aquí apretamos un poquito, no mucho. Esta vez no tenemos que apretar tanto. Okay. Simplemente eh, le pasamos el hilo a la mozasilla para que la mozasilla se acomode. Entonces miren, ¿ven? Cómo nuestro botón se va agrandando. Miren crear cómo se va en la mozasilla agrandando para darle forma a nuestro botón, a nuestro botón ovalado. Entonces, ahora nuestro siguiente paso será, el paso número 4, siempre tomar dos mozasillas. Tomamos dos mozasillas, nos pasamos del lado contrario de las mozasillas, acomodando la mostacilla, siempre los pasamos estos pasos se repiten voy a tomar una mostacilla esta será nuestra secuencia nuestra cuarta secuencia tomamos una mostacilla la acomodamos tomamos otra mostacilla de la número 11 pasamos del lado contrario donde sale nuestra aguja nuestro hilo y pasamos a la musasilla. Ven, esta es la secuencia del, del paso número 4 o sea, dos mozasillas, una mozasilla, una mozasilla. Y ahora seguimos con la secuencia de dos mozasillas. ¿Ven? Ese es, es el cuarto paso. Seguimos con la secuencia de una mozasilla. Y salimos por otra. Una y otra vez dos chicas les recomiendo que hagan este este tutorial despacio si, si le da un poco de, de, de tormento lo que tienen que hacer es repetir y darle para atrás al video para que lo puedan entender todos los pasos son repetidos ahora yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí miren aquí ya estoy terminando como ustedes pueden ver miren apreciarlo aquí estamos terminando de poner una musasita aquí terminamos ¿ven? terminamos de poner una musasita entonces aquí miren, ya terminamos de poner colocar una musacilla. Aquí vamos a terminar de poner dos. Perdón. Y ahora lo que vamos a hacer es dar, sí, darle la vuelta y acomodar todas las ¿ven? ¿sí? Como le dije, de esos pasos que se repiten, se repiten desde el principio hasta que terminemos. Vamos a, dar, vamos a darle la vuelta por completo con nuestro hilo traten por favor de que no se le quede ninguna mozasilla debajo para que después no tengan que sacar el hilo otra vez nuevamente traten de buscar todas las mozasillas. De aquí le estamos dando la vuelta a todo por completo ni que se le quede ninguna moza para que no se le va no se le vea paso pa, espacio en blanco estoy terminando, le voy a dar mi última vuelta Bien. y siempre como le dije apretando un poquito haciendo un poquito de presión para ir acomodando las moza miren cómo va ¿Ven? se va poniendo como en forma de un tubo entonces voy a hacer esto para que ustedes puedan ver miren, ya la copa miren, nuestro cuarto paso ya la copa está prácticamente lista miren, para el quinto paso ¿Ven cómo les digo? entonces eso se llama eh, agrandar un poco agrandar para que los siguientes pasos todos sean repetidos entonces ahora en este siguiente paso que vamos a hacer, el quinto paso, vamos a colocar dos mozasillas en el inicio. Dos mozasillas de inicio. Y vamos a trabajar con una mozasilla por una hasta que complete, hasta que termine. Este paso, miren. ¿Ven? Aquí estamos dándole ese, ese cuerpo. Lo pueden ver, miren. Aquí. Aquí vamos a seguir con una mozacilla, silla. Entonces, tomamos una moza silla. Esa será nuestra secuencia. De una mozasilla por cada una, voy a tomar esta que no la tomé, trabajen despacio para que su hilo no se abra, porque como pasamos tantas veces por las silla. Nuestro hilo va, tende a abrirse. Esa es nuestra secuencia. Yo voy a adelantar un poco. Y ustedes nos siguen. ¿sí? Bien, miren, aquí estoy colocando la última moza de una que tengo que colocar. ¿verdad? Siempre entrando del lado contrario de la moza silla. Y ahora le vamos a dar la vuelta por completo. Para unir todas las mozasillas. Recorremos todas las sillas que hemos puesto anteriormente, siempre buscando la que no nos queden debajo ni dentro del de el círculo que hicimos anteriormente. Vamos a seguir volteándola. y apretar cuando lleguemos al extremo aquí están todas y están todas abiertas llega un punto en que el hilo como le estaba comentando el hilo se abre miren pueden ver cómo queda ahora este paso que hemos hecho este paso número Cinco que hemos hecho este paso lo vamos a repetir miren, como le estaba diciendo miren, este paso número 5 que ya hemos realizado lo vamos a repetir cuatro veces miren. Miren, miren. le estaba diciendo que este paso este paso número 5 este paso número 5 que hemos hecho lo vamos a repetir miren aquí donde está, lo vamos a repetir cuatro veces, de dos mozasillas al principio y una mozasilla hasta el final, hasta que lleguemos a y contemos hasta la línea 4 lo vamos a repetir cuatro veces, lo vamos a repetir, ese botón ese mismo paso, el número 5 lo vamos a repetir cuatro veces, entonces miren cómo queda la parte de atrás ven, esta es la parte de adelante entonces, ahora vamos a seguir enseñando para que ustedes puedan ver cómo se repite. Esto se va a repetir cuatro veces. Yo voy a adelantar el paso porque si no, el video se va a hacer muy extenso, muy largo. Eh, y voy a adelantar los cuatro pasos que tengo que hacer del número 5. Del paso número 5. Bien, chicas, miren, como ustedes pueden ver, yo adelanté, miren, todo lo que yo adelanté. ¿Ven? yo adelante todo esto hasta tener las cuatro líneas que tengo que tener del paso número 5 aquí están las cuatro líneas y como ustedes pueden ver miren que se ve el hilo como se le ve el hilo del color blanco que le estaba diciendo que lo estaba trabajando con ese hilo para que ustedes puedan ver la diferencia si usamos el hilo del mismo color de la moza pueden ver que hay una diferencia muy grande para que su trabajo, su trabajo quede más estético es mucho más delicado y mucho más bonito y también el hilo puede también corregir algunas imperfecciones porque no somos perfectos entonces el hilo te puede corregir algunas cuantas cosas de esa. ahora yo le voy a enseñar con recuerden que le hablé de la yarda de hilo pero este botón en realidad lleva casi dos yardas de hilo entonces yo voy a utilizar otra vez otro poco de hilo aquí tengo una yarda otra vez y lo que voy a hacer es entrar por, por por un hilo un hilo cualquiera miren yo me voy a enganchar de este hilo que está en la parte de adentro no lo vamos a hacer en la parte de afuera porque si no se le va a ver miren como eso que está aquí pero esto va para la parte de atrás para que no se vea cuando se le ponga el el el topo que se lo va a poner entonces miren yo me voy a enganchar de esta parte de aquí atrás voy a dar mi hilo y voy a hacer un pequeño nudito de dos nuditos hay en esa parte ven así y repasamos otra vez la musa nuevamente así así ven Ahora cortamos el exceso de hilo, apretamos bien siempre, para que el nudito quede dentro. Ahora yo voy a recorrer las mostacillas otra vez, para que mi hilo quede dentro de las musasillas, mi hilo nuevo. Las recorro. ¿Eh? que están recorridas las mozas. entonces aquí miren voy a colocar mi botón aquí se acuerdan que el principio dijimos que hoy vamos, estamos agrandando lo que vamos a hacer a continuación en este paso lo que vamos a hacer es vamos a hacer una disminución vamos a disminuir Mira, vamos a, a disminuir para hacer esto ven esa forma, para darle esa forma al botón para ir cerrando nuestro botón lo que vamos a hacer es a diminuir. entonces yo voy a tomar siempre del lado, del lado contrario de las mostacillas yo voy a tomar dos mostacillas siempre con dos y voy a salir en tres ¿Ven? dos mostacillas y voy a salir en la tercera Tomé dos mozasillas y voy a salir en la tercera. Voy a la despacio. Acomodo mis mozas. Ahora voy a tomar otra mozasilla. Ahora voy a tomar una mozasilla. Y me voy a dirigir a esta mozasilla que está aquí. A esa. A esa. Y voy a salir otra vez en la tercera. Así. Alando siempre nuestro hilo y acomodando las musasillas. Disculpen, Alicia, Bien, mi otra musasilla que estoy tomando. este, una musasilla. Entro a esta. Y voy a salir en la tercera. Entonces, estos pasos se los vamos a repetir. Todo. ¿Ven? Ahora, no es necesario tener el botón aquí para que se le haga el trabajo más cómodo lo que vamos a hacer es miren nuestra secuencia como es entonces vamos a seguir y vamos a darle la vuelta por completo a esto seguimos trabajando con nuestra secuencia de una mozacilla porque estamos disminuyendo tomamos otra mozacilla y pasamos por tres vamos yo voy a adelantar un poco el paso. Ustedes sigan detrás de, mí, detrás de mí. Y seguimos. Para después darle la vuelta por completo. Bueno, chicas, las dejo. Nos vemos aquí. Bien, chicas, ahí estoy terminando. No les recomiendo usar el hilo nylon, el nylon para hacer este trabajo. Siempre acomodando nuestra moza silla. Que nuestra moza silla no se enreden con el otro hilo miren aquí me faltarían dos para terminar miren se saliendo en esto listo entonces me falta una y aquí está donde tengo que miren aquí que está debajo de la número de las dos primeras que puse anteriormente Aquí está, vamos a ver si la aguja nos ayuda. Okay. Okay, aquí está. Listo. Con paciencia y calma, chicas. Entonces, ahora yo me voy a entrar siempre trabajando el lado derecho para darle la vuelta por completo y hacer y ese es el primer paso de nuestra disminución de nuestra disminución del botón para ir disminuyendo el botón y darle la forma a la parte de abajo aquí estoy simplemente pasando la aguja Si llega, les estado diciendo ahorita que no les recomiendo, no, la, no se las recomiendo hacer con, con el hilo nylon porque el hilo nylon se enreda mucho y no quedaría igual. Entonces, aquí traten de que no se les quede ninguna mozacilla, que las recorran todas. Por eso, siempre le digo que hay que hacerlo despacio sin prisa y yo espero que este botón le ayude a mucho yo sé que me han pedido varios videos chicas, les digo sea un poco paciente porque yo aparte de todo, trabajo miren y ahí está nuestra primera disminución del botón ven ahora seguimos igual esta es nuestra primera disminución ahora en este caso no vamos a poner dos mozasillas vamos a poner una ahora en este paso no vamos a comenzar nuestro inicio no va a ser de dos mozacillas va a ser de una porque recuerden estamos disminuyendo entonces ahora vamos a tomar solamente una sola mozasilla y vamos a pasar por tres ¿Ven? volvemos Recuerden, utilicé el hilo blanco para que ustedes puedan ver por dónde pasan, pasa el hilo. Cuando lo hagan con el hilo del color de su mocecilla, queda mucho más bonito, queda mucho más estético. Claro está, también todo depende del amor que ustedes le pongan también a realizar su trabajo. siempre alando y apretando y acomodando su mozasilla entonces ahora seguimos por esta otra cosa chicas si ustedes ven que le queda espacio abierto en algún lugar simplemente lo que tienen que hacer es ponerle una mozasilla en el lugar que esté abierto si el hilo no cerró si ustedes cuando miren iba a tomar una mozasilla okay. Si ustedes ven que le queda una moza silla, un espacio, porque no apretaron, eh, o sea, pasaron el hilo y no apretaron muy bien, no se compliquen. Si sí, cierrenla con una moza silla y listo, la vida no es para complicarse. Okay. Seguimos. Vamos disminuyendo aquí y este paso lo seguimos repitiendo, repitiendo hasta el final, chicas. Ya saben, suscríbanse al canal denle un dedito para arriba, compartan nuestro video con las demás chicas Ay, a las chicas que ven el canal y no se suscriben, por favor suscríbanse suscríbanse para... es una ventaja, le llegan las notificaciones de cada video que nosotros hacemos bien chicas, como les estaba diciendo, sus, a las chicas que no se han suscrito a nuestro canal suscríbanse, así ayudan a nuestro canal a crecer y así tiene, y el canal mismo le da las notificaciones de cuando suscites, cuando nosotros te hagamos videos nuevos. Entonces miren, aquí está listo ya, colocando la última moza silla. Y ahora le vamos a dar la vuelta por completo, otra vez. Recuerden lo que le dije, estos pasos todos se repiten. Este paso, recuerden que empezamos desde el inicio y miren. Miren por dónde vamos y todavía estamos dando el mismo paso. Recuerden lo que les dije chicas de las mozasillas. Cuando las mozasillas les falte, les falte un espacio, no se compliquen. Simplemente lo que tienen que hacer es cerrarla. Colocar otra mozasilla. Recuerden, como estamos disminuyendo, tenemos que apretar bien aquí para que no nos queden espacio. ¿Ven? Miren, ahí nosotros no apretamos. O sea, cuando pusimos la silla, no halamos. Y por eso queda ese espacio así. Miren. Si lo halamos, lo voy a enseñar ahora. Miren qué chulo. ¡Ah! Estamos disminuyendo. Miren qué lindo que va quedando. Ahora, nuestro siguiente paso es el mismo. El mismo. Pero aquí, miren. Para que esos espacios no nos queden abiertos, tenemos que apretar. Apretar en ese sentido. Miren. Tomé una musacilla, me voy a pasar por tres musacillas, Apretar en este. Miren. Alarlo. Acomodar la musacilla y alar. Para que no nos queden esos espacios abiertos. ¿Ven? Ahora. Voy a tomar otra musacilla, Me paso por esta. Y ya estamos casi terminando nuestro botón ovalado. Este botón ovalado se usa mucho para hacer los taceles, para hacer la flor de, de pétalos en acrílico. Miren, apretamos. Estaba diciendo que con este botón se hacen los taceles. Los taceles que hacemos en cristales, los taceles que hacemos en mozas Este botón es muy bonito para hacer cosas diferentes. Se hacen también las flores en acrílico. ¿Ven? No, no, no, no, no. Acomodamos nuestra musa silla y ganamos nuestro hilo Y seguimos colocando nuestros. Y esta es prácticamente la. Todo depende de la puerta que ustedes le quieran dar ya en la parte de abajo para cerrarlo. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Y me falta una musa silla dejo el mismo. acomodo y aprieto. Listo. Ahora voy a pasar por las mozasillas. las sillas. seguimos apretando apretamos miren, miren qué lindo. siempre haciendo un poco de presión en las sillas para que ya más se acomoden bien ya de por sí el botón el el está encerrado en el botón ven como ustedes lo pueden ver miren Ahora todo depende de ustedes. Si quieren seguir haciendo, si quieren seguir, seguir más hacia abajo, todo eh, es el mismo paso. Como siempre se lo digo, es el mismo paso desde el de principio hasta, hasta el final. Yo espero que este le haya gustado mucho. Otras cosas, chicas, que si ustedes quieren, eh, hay unos, hay unos, miren, hay unas bases que son ovaladas si ustedes gustan, mira, esta es una base, eh, un, una base normal, redonda hay unas bases ovaladas que ustedes simplemente es pegarle 16 mil y pegarla aquí atrás eh, esta de mi parte yo tengo esta obra pero yo simplemente quise enseñarle a hacer botón simplemente lo que tienen que hacer es pegar, eh, pegarla, si gustan también lo que pueden hacer es eh, ir cosiéndola justamente pegarla directamente al botón antes de empezar o sea, déjame ver para que ustedes me puedan entender antes, de, antes de, de pegar el botón antes de comenzar a hacer el botón lo que tienen que hacer es pegarla por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo eh, antes de comenzar el botón es pegarla directamente y entonces ir cosiéndola directamente con el botón y las mozasillas. pero a mí no me gusta hacerlo así porque esto aquí molesta en la oreja o sea cuando ya está por ejemplo dentro esta parte de la mozacilla molesta entonces yo mejor prefiero definitivamente pegársela directamente a las mozacillas eso es lo que yo hago con el A6000 lo que hago es que la pego directamente a la mozacilla con el A6000 para que a la clienta no le afecte y no le moleste en la oreja entonces chicas hasta aquí ha sido todo eh, esta es el botón ovalado ven es muy fácil de hacer, los pasos todos se repiten. Yo espero que este botón le ayude mucho y que compartan nuestros videos. Y a las nuevas suscritas bienvenidas sean al canal. A las chicas de la comunidad, un beso y un abrazo muy grande a todas. Si este, sí veo, sí veo sus, sus comentarios, veo sus notificaciones. También recibo los, los, los que me, me dicen que sí, si, que haga cual eh, me, o sea. Los videos que me mandan para hacer, simplemente les estoy diciendo que tengan un poco de paciencia. Este tengan un poco de paciencia, por favor. Eh, se harán, se harán cuando se harán nuevamente, nuevamente en cualquier otra ocasión. Pero todo es cuestión de paciencia. Chicas, ya saben, un beso muy grande a todas. Yo hasta que me despido. Eh, nos vemos luego hasta otra entrega de Rincón de Causa. Aquí estoy recorriendo las mismas sillas número 11 para hacerle otro video próximo. Yo Espero que este botón ovalado le ayude a muchas. Miren. El botón ovalado. Este, bolón, este botón ovalado es muy bonito. Queda muy práctico en, muchas, en muchos accesorios.